Eh, na verdad, la tercera edición do Cultura, Comunicación, Marketing y Comunidad. es un evento que está eh, tentando mostrar eh, esos cuatro eixos y o vínculo que tienen esos cuatro eixos eh, dentro dos de proyectos comunitarios y los proyectos educomunicativos. La idea es un poco también eh, valorizar esas personas y tentar unir eh, tres cosas que a gente llama de. Triple, un modelo de triple ELIX, que son unir academia, que será pesquisa conocimiento, las universidades, con lo eh, que sería las empresas, que tienen a veces también proyectos de responsabilidad social, y por otro lado también unir los eh, representantes del gobierno, con la eh, comunidad de mismo. más también nos sumamos a esa triple ELIX un otro elemento, que es un elemento referente a los eh, artistas, los artistas, eh, creadores de cultura eh, estética de manera general, son grandes líderes de manera general y eh, son potencializadores de eh, mucha creatividad dentro de las comunidades y fuera de las comunidades. Están uniendo esos cuatro elementos, eh, y quiere decir una triple ELIX ampliada. A gente pretende eh, significativamente que los proyectos comunitarios crezcan, eh, se organicen, se planeen mejor y un poco eso también utilizando hoy las nuevas tecnologías por eso un nuevo eh, tema que va a ser debatido en ese evento que va a ser realizado en Cuba y en Cuba iba a tener una segunda fase en los Estados Unidos es precisamente cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías para potencializar las comunidades los proyectos comunitarios cómo se puede usar la comunicación o marketing digital de una manera bien eh, vamos a decir, creativa, innovadora, para que las comunidades y los proyectos comunitarios eh, consigan de alguna manera, y edu, proyectos comunitarios educomunicativos con educomunicativos consigan eh, se expandir, se organizar mejor, se proyectar mejor. Es tan interesante, eso, eso, por eso fue que eh, coordinamos un libro que recole las mejores experiencias que se presentaron en los eventos anteriores, que fue coordinado por el profesor Mixuro Yanase, Clever Marcos y en ese caso yo también. Eh, evidentemente, eh, existen muchas semejanzas entre los proyectos culturales, socioculturales y educomunicativos de Cuba, pero también existen muchas diferencias. Y eso evidentemente es bien interesante y vamos a decir así, se construye un conocimiento conjunto de experiencias diversas que permite a veces aprovechar algo muy bueno del Brasil o aprovechar algo que es interesante de Cuba para aplicarlo en, en Brasil. Entonces, esas trocas son muy interesantes. Y bueno, como ya comenté, el evento va a tener una primera fase que va a ser en Habana, Cuba, una semana que va a ser del 15 o 22 de enero en Habana, Cuba con dos días de presentaciones de trabajos y un día de visitación a proyectos comunitarios en Cuba. Y va a tener una segunda fase que va a ser unas dos semanas en los Estados Unidos, donde van a ser presentar también trabajos en los Estados Unidos y van a ser, eh, un poco, vamos decir así, eh, globalizar también las experiencias cubanas y brasileiras en los Estados Unidos, lo ¿ok? que también es interesante en la Universidad de la Florida, porque casi siempre pensamos que es necesario aprender. Eh, de los países eh, del norte, sea Estados Unidos, Europa, y eso con certeza acontece también. Mas por qué no también mostrar nuestras experiencias, nuestros trabajos, eh, que pueden tener elementos interesantes y que pueden ser curiosos e importantes también para ellos aprenderem cosas de gente? Yo creo que esa troca es fundamental.